Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal, un nuevo juego random que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo más juegos random, así que lo traigo y hoy qué vamos a hacer, vamos a hacer peluqueros extremos, así que antes que nada quiero que dejen muchos likes estilo, ¿qué están esperando? Si quieren más juegos random, tenemos que llegar a los 40.000 likes, así que todos a reventar el botón de like. También si no están suscritos, suscríbanse ahora al canal, ya, no se van a arrepentir. Y también otra cosita, es que en la descripción tienen la lista de reproducción con todos los juegos random, así que si quieren ver más los tienen ahí. ¿Y hoy qué vamos a jugar? Bueno, se llama Weird Haircut, es un juego que yo solo vi que está disponible para iPhone, pero eh, bueno, dijo digo, tengo que probarlo, porque miren esto, tenemos que cortar el pelo con un cuchillo, bueno, con un cuchillo, con una cuchilla, no, ¿vieron? De estas de, de carnicería, bueno, tenemos que cortar el pelo con eso, vamos a ver cómo se hace porque no tengo ni idea Ok, ok, estoy cortando el pelo de verdad así, ¿y ahora? Tengo miedo de sacarle la media cabeza, ¿por qué me dice que toquen su ceja? Tengo miedo de matarla A ver Ah, ya entiendo uh, Ok, lo que hicimos fue primero cortar en horizontal Y después en vertical un poco Como para que no esté todo en el mismo En la misma línea Muy bien, me dice Y acabo de cortarle el pelo a un paciente Un paciente Algo anda mal Y acabo de cortarle el pelo a un cliente. Y bueno, por suerte no le arranqué ninguna parte de la cabeza con esa cosa Vamos a continuar Tenemos que limpiar la mesa de trabajo para cuando venga otro cliente Así que vamos a llenarlo acá de esta espumita Muy bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ah, ok, tengo acá una esponja para limpiar Y ya nuestro lugar está brillante, radiante Y tenemos una clienta muy contenta A ver, no sé por qué estoy haciendo tantas rimas No No tengo miedo, de verdad, de arrancarle una oreja. No. Ok. Que con un martillo. ¿Ustedes vieron lo que acaba de hacer? Con un martillo le acaba de dar. Ok. Pero al menos lo logramos sin ningún incidente. Pero yo pensé que solo venía acá a cortar el pelo. De repente me dicen: Tenés que hacer explotar un granito. No tengo. Ok, eso acaba de explotar fuerte, ¿eh? Y me dicen, no tengo ningún problema en hacerlo, pero acaba de explotar de una manera. ¡Qué miedo! Encima en la planta del pie. Muy, muy, lugar, un lugar muy feo para tener eso. Duele mucho seguramente. ¡Vamos a continuar! Tenemos ahora que afeitarle la cabeza completamente, así que vamos... ¡Un cuchillo! ¿Qué estoy haciendo? ¿Le estoy puliendo la cabeza? Le estoy puliendo la cabeza. Gente, acabo de pulirle la cabeza a una persona para que brille. Es verdad que este juego es raro. ¡Es raro! Ok, ahora tenemos que cortar las cejas. Vamos a ver, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que cortarlas completas. La acabo de dejar sin cejas. Esa era la idea. Quiero creer que esa era la idea porque si no... ¡Ah, sí! Y ahora se las tengo que dibujar. Ok. Me había asustado. Dije, la estoy dejando sin cejas a la pobre mujer. Pero no, ahí está. Y está contenta, parece. Al menos en la foto está sonriendo. Así que yo supongo que no lo hice tan mal. Quiero creer. Vamos a continuar. Yo vine acá a hacer cortes extraños de cabeza. Y de repente, tengo que pasarle más o menos un rallador de queso por el pie a alguien. Y es como, esto no está en mis planes. No pasa nada, yo lo hago. Pero la pregunta es... ¿Por qué? ¿Por qué si esto se supone que es de pelo, de cortar el pelo, me hace hacerle un servicio integral? No sé, yo venía acá a cortar el pelo. Otra cosa no sé. Bueno, tampoco <ríe> que sepa mucho sobre... ¡Ay, no! Me hace sacarle el pelo de la nariz. No, no, no, no, no. ¡Qué doloroso, chicos! ¡No! ¡No! Me duele solo verlo. ¿Saben lo que duele? ¿Saben lo que duele? ¿Nunca les pasó que les eh, salió un granito en la nariz o algo? Toda esa zona es súper sensible. Me duele solo de hacerlo, de verdad. Y de hacerlo en un juego No estoy entendiendo qué hay que hacer Pero creo que hay que intentar Poner los cuchillos en el lugar que van O sea, estamos practicando tirar cuchillos ¿Se, se supone que yo venía acá a cortar el pelo? acabo de tener que Rebolear cuchillos? Supongo que para dejarlos en su lugar No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea Tenemos que afilar ahora el cuchillo Porque es con lo que cortamos Y ahora tenemos que afilarlo Me muero me muero, ahí está. Ya está súper afilado, supongo. Ah, no, va de nuevo. Va de nuevo. Vamos a seguir afilándolo para poder cortar el pelo y rezar por no cortar ninguna cabeza en el intento. Tenemos que volver a afeitar una cabeza. Y este creo que es, ¿ven? Es con un cuchillo diferente, miren. Y después me encanta porque hay que pulirlo, ¿saben? Miren, acá, puliendo la cabeza de nuevo. Me muero, ahí está Vamos a pulirla bien, que brille, que brille Quiero verme reflejada en esa cabeza Ahí está, lo logramos A otro cliente al que dejamos feliz Tenemos que hacer Las uñas ahora, tenemos que hacer De manicura, así que vamos a sacarlo Ahí está ¿Por qué me apareció una mano? Se supone que tengo que poner ¿Qué? Acabo de poner una mano acá, ¿qué es esto? Estoy sellando la mano le acabo de poner una mano en la uña. Y miren esas uñas. O sea, son uñas que tienen manos con sus propias uñas dentro. Es demasiado para mí. Es muy random esto, de verdad, ¿eh? Ya el hecho de cortar con el cuchillo, pegando martillazos, era demasiado. Pero este ya está a otro nivel. Totalmente alejado. Allá se fueron. Los creadores de este juego no sé qué les pasaba por la cabeza cuando hicieron esto. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. Vamos a seguir afilando nuestro cuchillo. Afilamos nuestro cuchillo. Para abajo, ahí está, y seguimos afilándolo. Lo afila cada rato, o sea, lo afila más de lo que lo usa, porque realmente, ¿cuánto usamos el cuchillo? ¿Dos veces? Y está afilándolo todo el tiempo, que yo recuerdo los cuchillos no se afilan tanto, ¿ok? Se afilan una vez cada tanto, pero acá nos gusta afilar el cuchillo a cada rato. Ah, y tenemos que volver a tirar los cuchillos, miren. Tenemos que volver a tirarlos para colgarlos en la pared. Ok. Ok, vamos a dejarlo así, listo, ya está Muy bien hecho, sí Acabo de revolear con mucha onda, a cuchillos a una pared Ok, vamos a seguir Y vamos otra vez con las cejas Esta vez ya sé lo que tengo que hacer Así que no voy a estar tan preocupada por dejarla a la chica sin pelos en la cara Así que vamos a sacar las cejas acá Sacamos todo, todo, todo por acá y por acá Y ahora tenemos que pintarle encima Ahí estamos. Ya tenemos esta cubierta. Lo que no entiendo es por qué yo las pinto de color eh, oscuro. Pero miren esto. Cuando termina, nos aparece la misma chica sonriendo. Tipo, gracias. Y nos aparece con cejas rubias. Y es como... Pero yo no te las pinté de rubio. ¿Cómo terminaron rubias esas cejas? No tengo ni la más... Pálida idea. Pero bueno chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like ahora mismo que están esperando. Suscríbanse si no lo hicieron todavía. También suscríbanse al canal de Dani. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau y yo vamos juntos que se el mundo. Aprovechemos la ocasión.